Chicos, bienvenidos de vuelta. El jefe Wolverine ya lleva mucho tiempo en nuestro juego. Pero parece que nuestro gran amigo de aquí pretende escondernos un secreto en la tormenta. Hemos visto muchos comentarios que nos indican acerca de los movimientos extraños que hace Wolverine cuando lo atrapa la tormenta. Ha sido reportado además en ubicaciones que jamás había sido visto anteriormente y todo esto dentro de la tormenta. Hoy oh, no nos olvidemos de las animaciones extrañas. Todo eso y mucho más estará en este vídeo Así que hermanos, si quieren verlo, no se pierdan nada de todo el vídeo ¡FAMILIA! ¿Cómo estáis chicos? Antes de empezar con el vídeo, quiero deciros algo muy importante y muy rápido Y es que como ya sabéis, estamos haciendo un sorteo de 5.000 pavos en Fortnite Para participar, lo único que tienes que hacer es estar suscrito al canal con la campanita activada Comentarme cuál es tu parte favorita del video y pasarte por la descripción del video que en el primer link tienes el sorteo de los 5000 pavos. Además, hermanos, familia, código Mister de Neox en la tienda de Fortnite para apoyar a la Neox Army. Y chicos, os prometo que si todos ponéis el código Mister de Neox en la tienda de Fortnite, os traeré. Grandes regalos. Dicho todo esto, os dejo con este video que os va a encantar demasiado y es que los grandes misterios de El Tito Wolverine están cada vez más interesantes. Chicos, seguidme en Instagram por ahí subimos cositas que os van a encantar y empezamos con el video. ¡Uah! Yeah, ya está aquí Jonesy para la misión de hoy. <risa> Ay, pero 16 de vida. Pero cómo puedo empezar así un reto, tío. Sí, hemos encontrado a Wolverine por fin. ¡Oh! Primera misión: protegerlo de todos los enemigos. Así que esto por aquí, esto por aquí y ¡oh, oh! Ni de puta coña, tronco. Wolverine es mío. Así que al parecer Wolverine en la tormenta se dirige hacia lugares extraños que todavía no conocemos. E incluso muchos jugadores han reportado que Wolverine hace gestos muy extraños cuando se encuentra en la tormenta. ¿Será eso real? Estaremos persiguiendo a Wolverine durante... Toda la partida Esperando a ver si la tormenta Llega a nosotros que De momento parece que no Y esperar a que la tormenta nos coma Así que necesitaremos Mucha vida Hola Wolverine, vengo a protegerte Mi pana Vale, de momento no hay forasteros Creo que la zona está Bastante tranquila Wolverine, hay alguien intentando atacarte Brother, escóndete un poco Vale, allí enfrente tenemos enemigos Wolverine, ¿dónde vas, tronco? ¿Te la vas a jugar? ¡Joder, hermano! Se nos va a complicar la misión, tío Vale, bro, parece que no hay... ¡Oh, oh, oh, oh, shit! Acabo de ver algo Acabo de ver algo por aquí Y no me ha gustado nada ¡Es Thor! ¡Es motherfucking Thor! Vale, espero que no vengas a por Wolverine ¡Thor! Si no te vas a llevar una torta bien grande Vale, ya paro. Wolverine, te estás metiendo donde no debes, hermano. Espere... ¡No! ¡No, no, no, no, no, no! Oh, fuck. No tengo que disparar, no tengo que disparar. La técnica está en no disparar. Corremos alrededor del árbol. No, no, no, no, no, no. Corremos alrededor del árbol y lo mareamos. Oh, fuck. Creo que no va a funcionar esta técnica. Wolverine, relaja la raja, por favor. ¿Pero qué hace, puto enfermo? Está loco, está loco, está auténticamente loco. Se le ha ido la cabeza. Vale, más vida que necesitaremos para aguantar en la tormenta ¿Se te ha pasado ya el cabreo, crack? Y la zona nos cierra encima, tío, es que no me lo creo <ríe> Ay, qué mala suerte es esta, tío Wolverine, sal de la zona ¿Cómo puede ser que seamos tan desgraciados? Ay, qué mala suerte Bueno, aún así intentaremos protegerlo Oh, shit, creo que viene una lancha ¿Se va a enfrentar a Wolverine? Vamos, Wolverine, ataca, ataca. Ala, a bailar, cracks. Vamos, Wolverine, haz de las tuyas. Yo sé que puedes, yo sé que puedes. No puedes conmigo. No, no my guy. Oh, oh, oh. Es Wolverine, bárbaro está vivo. Se ha cargado el otro enemigo. No, no, no, no, no, no, Wolverine. Somos del mismo equipo, brother. Uh. Somos del mismo equipo Vale, creo que está un poco enfadado Somos del mismo equipo Wolverine, ¿qué estás haciendo, tío? Con lo difícil que es la misión de mantenerte vivo ¿Y quieres matarme? Chill, bro, chill We... Somos amigos Vale, Wolverine, prometo guardar tus espaldas Y cubrirte en todo lo que pueda, ¿vale? Aunque, bueno, estaría bien que si alguien me ataca Tú pudieses defenderme también mi vida no es ilimitada como la tuya, crack. Así que, brother, nos cuidamos las espaldas entre ambos, ¿vale? Amigos, no me lo puedo creer, tenemos la zona fuera. Así que tan solo deberemos esperar a que la zona cierre para encontrarnos fuera de esta. Y saber dónde es que se dirige Wolverine cuando llega a la zona. Y qué es lo que hace, en general... Cuando la tormenta avanza con él Y es que pensar que... ¿Wolverine? Ah, está aquí, vale Pensar que Wolverine puede autocurarse Entonces necesitaremos como mínimo un botiquín Para poder regenerarnos la vida y no morir Si no, sería una misión fallida Creo que están buscando Wolverine Realmente es una misión muy, muy... Oh, shit pesado, bro. Realmente es una misión muy, muy, muy complicada, porque pensar que todo el mundo quiera a Wolverine menos yo. Yo no lo quiero. Ajá. Ajá. ¿Intentas matar a mi Wolverine? ¡Wolverine, ataca! ¡Ataca, bro! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo, negro! ¡Dale, caña! ¡Ja, <risa> Somos el Dream Team perfecto, bro No, no, no, no, no, no, a por él, a por él, a por él ¡A por él! Creo que ese hombre nos va a tocar bastante la moral Hola, Wolverine No pasa nada, tronco, yo estoy vigilándote las espaldas, ¿vale? Te cubro tus seis, bro Yo te voy avisando, bro ¡Muerto! No, Wolverine, pero por mí no A por mí no A por mí no, tío ¡Qué pesado eres! Somos del mismo equipo, tío Menos mal que tengo material infinito Porque si no estaría ya muerto uh, Realmente está siendo una misión complicadilla Voy a alejarme un poco creo de Wolverine Porque si estamos demasiado cerca A lo mejor cuando se active viendo un enemigo Vendrá por nosotros otra vez Y no nos conviene Vale, Wolverine, la zona ha cerrado eh, fuera de Alameda ¿Por qué te estás dirigiendo donde la zona todavía sigue activa? Bro, hay que ir al otro lado, tío, hacia allí Vale, menos mal, por fin se ha decidido uh -huh. Creo que está muerto Oh, shit Oh, shit vale, vale, vale, vale, Wolverine, somos colegis, recuérdalo Wow, ya estamos dentro de la tormenta Vale, vale, ahora hay que inspeccionar 100% a Wolverine ¿Cuáles son sus movimientos? No, no, no, no, no, se está curando Cada vez que recibe daño de la tormenta Se autocura Ahora, ¿Dónde va corriendo? Se va corriendo oh, oh, Ha parado, ha parado de correr se, ¡Vuelve a correr! ¿Dónde vas? Wolverine, ¿por qué corres? Se dirige... ¿Hacia dónde se dirige? Qué raro Sigue recuperándose la vida Pero no sabemos Dónde está su lugar secreto Así que vamos a curarnos. Sigo vigilándote, Wolverine. Ajá. Ahora tengo tiempo de tengo tiempo de sobra para estar contigo en la tormenta. Llévame a tu guarida secreta, Wolverine. O a tu bóveda secreta. Llévame a algún lado. Vamos, tío. Llévame a algún lado. <ríe> ¿Qué hacer aquí todavía? ¡Ah, se ha enfadado con el árbol. <ríe> Se ha enfadado con el árbol que estaba justo en medio de su camino <risa> Wolverine, te noto un pelín agresivo Parece ser se dirige a la casa de Deadpool Por algún motivo ¿Realmente habrá algún secreto en esa casa? Vale, Wolverine Si no hay vida en esta casa Estamos jodidos Wolverine ¿Dónde vas, brother? Voy a morir por la tormenta y no lo voy a descubrir por tu culpa, tío Me he cabreado contigo, Wolverine Me he cabreado contigo ya oh, Nos curamos la vida Shit Oh, shit Pensé que me curaría la vida como hacía él, tío ¿Por qué no me he curado? Er Manos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Y hemos descubierto Un nuevo secreto De Wolverine 10.000 likes y os lo enseño